Saludos amigos. ¿Cómo están? Espero que esté bien aquí pro presenté este video presentación en mi canal mi favorito de Arturo Espectral sin más corre el video ahora mismo, xd1. Mi nombre real es Sebastián Esteban el nombre de mi canal es Arturo Espectral 3014. 2. Mi edad es 25 el día de mi cumple es mes navidad diciembre 11. 3. En el Facebook puedes buscarme como Lamos y Super Saiyajin 4, porque quiero entrar a este torneo para mejorar aumento y ambientación en mi canal ojalá que poder hacer mejor. Bueno amigos eso es todo quiero decir adiós. Sayonara. Nos vemos hasta la próxima no se olviden darle like a este video, a los comentarios, saludos, xd adiós sayonara. Suscríbete. Quise amarte pero fracasé